En el día de hoy, siete youtubers estarán atrapados en el espacio. Y la única manera de regresar a casa es devolviéndole el combustible a la nave espacial. Pero para ello deben derrotar a los monstruos que se encuentran en los planetas enemigos. ¿Podrán regresar a salvo a casa? No olvides dejar tu like y suscríbete para más videos de este estilo. Sin más que decir, vamos con el video. Ok, chicos, como ya saben, estamos aquí atrapados en este planeta. ¿Cómo están? ¿Y Petofi? ¡Bájate de todo. ¡No, ¡No, puedo salir! ¡Ahí estamos! ¡Bro! ¡Ay, no ¡Ay, aire! Bro, bro, bro, bro sí. no, oh, Hay que, hay que. ¡Y sí, sí, que... boca a boca, oxígeno! ¡Mi no funciona! ¡Mi casco no funciona! Casco no muere, no ah, ¡Es solo mi boca a boca! ¡No, no bro, ya estoy bien, ¡Ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien! ¡Era broma! No necesito re respiración boca a boca, ¿qué les pasa? El Beto ya se <risa> estaba sacando el casco, amigo Papu, tenemos, <risa> tenemos que guardar oxígeno Porque si no, pues aquí no vamos a morir Y tú sabes que aquí ya no hay eh, oxígeno no, nada más ¿Qué? No, ¿sí? ¿Eh? ¿Dónde ¿Qué? Es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo está ¿Algo claro. mira! aquí? ¡Ah, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! Ay, ¡Hola, Ángel! <risa> ¡Hola, compañero! ¿Por, ¿por estás de cabeza, papá? es no, no, chakra, pa, ¡Spider-Man! Sí. Spider ¡Sí! ¡Ángel! ¡Pero ven! ¡Ven con nosotros! ¡Deja de... de... de... de... ¡Sube! ¡Sube! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Te, ¡Te ayudo! ¡Te, te puedo, ayudo! ¡Te ayudo yo! ¡Dale, dale, dale, dale! Se los llevó, el diablo, este amigo. Se los llevó el diablo, no. amigo. Las leyes de la física no funcionan aquí. Es amigo. verdad, es verdad. Hay que tener cuidado. Vale, chicos. Hoy oh, el eh. cielo se ganó otro angelito, bro. ¿Cómo hacer ser así? <ríe> okay, chicos, Literalmente. Necesitamos, necesitamos recolectar otra vez gasolina para nuestro cohete y regresar a, a nuestras vidas normales. ¿Y para ¿No ahí se supone tenemos... que ya estamos en la tierra? Eh, esta no es la tierra no. de nosotros. No, no, no creo que ves, seamos la... tan grandes, ¿eh? No, no, es no. Que no, nosotros no, la no podemos. Pizarra, ah, bueno, ¿dónde está caminando? Machu Picchu? Voy a aplastar Machu Picchu <risa> Pues eso, chicos, lo que tenemos que hacer para conseguir los materiales y, y tal Tenemos que explorar los planetas, tenemos que empezar por el planeta de comida oh. Porque si nos quedamos con, oh. sin comida, pues... ¡Oh! ¡Planeta de comida! ¡Amigo! Infinita, pero, ¡Es un pastel! Eh, ¿A Play, ya viste si lo que hay allá arriba! ¿Qué? ¡Amigo, y una, una cosota azulota! ¿Qué es eso? ¿What? Es ¡Parece calamar, loco! <risa> ¡Los argentinos, tío! ¡El espacial! ¿Quién dice que los argentinos no llegaron a la luna? Ok, chicos, para llegar allá necesitamos recolectar algo para, para ir hasta allá lo, bloques, lo que es, lo que es, mira, eso. por aquí tenemos madera Algo, claro, a ver, dale madera Oh, acá hay una casa, Hola. miren ¿Qué? Una casa aquí. Mira, mira, oh, mira. no, un latinoamericana, latinoamericano, oh, amigo eh, Entren con cuidado, no voy a ver si una atrapa vale. o algo, una alienígena Aquí hay un calamar Oh, acá hay hornos, No oh. que estemos. Mira, mira, picos Agarren, agarren, agarren todo lo ¡Otra que agarren... okay, ¡Ostras No, pero a... que estamos robando a alguien que no es ni de nuestro planeta Bienvenida, a LATAM, papi Lata se lleva en la sangre con <ríe> no el planeta ya, ya, pero papu O sea, esto es como <ríe> Estos son como aldeanos normales, solo que, que son azulitos Hola, aldeano, welcome to la tierra Ok, ya tenemos materiales Ahora, pues podemos ir, ir yendo, ¿no? ¡A construir! ¡Un puente ah, rápido! Ahí, Ahí va, va. Un cofre. ¿Ahí el ese cofre, Nadie vio este cofre. Nadie vio este cofre. ¿Qué, ¿Qué chico, cofre? ¿Qué chicos? cofre? ¿Qué ¿Qué cofre? Hay bandera de ¡Eh! y hay un hacha, loco. Aquí, coloca oh, la Arun. La bandera de latán, no, amigo, ¿por qué oh, se la robaron? A ver, yo quiero ser el primer hombre en la luna. Bueno, el segundo hombre en la luna. Y vamos a declarar luna de Latan ¿Por qué estamos dos, Francia a la bandera, amigo? Amigo, la bandera está como blanca, ¿no? Aquí le declaramos la paz? No sé, no sé, <risa> bueno, continuemos con nuestro camino, vamos, vamos, vamos para allá vamos, ¡Trabajen, para allá. perros, venga! Cuidado, cuidado, tengan mucho cuidado que... ¡Pere, pere, espera, espera! hay animales! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Amigo, pilla! ¿A ¿A ¡Hay esa araña! No, ¡Pero ¡No no hay! ¡No solo quedamos cuidado! ¡Papu! ¡Tengan cuidado! ¡Que soy no pase! ¡Que no pase! no pase! no pase! no pase! no pase! no pase! Te no, ¡Tenemos que te ir por arriba, por arriba! ¡Hay que construir para arriba, loco! ¡Ok, muy se uy! uy ¡Uy! Cuidado, amigo, recuerden que la grabera no nos puede fallar, así que no salten tan alto. Ya venga, ya falta poco, ya falta poco, espérate. ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! A ver, a ver, a ver, a ver, bro, bro, bro. Vamos, vamos, hay que subir, hay que subir y luchar con ellas, hay que subir, hay que subir, papu. ¡Lántilas al espacio! ¡Que no vuelvan! Ok, acá arriba hay más, acá arriba hay más. Hay que tirarlas, hay que tirarlas, yo tengo un A. ¡Es un padre de de arañas! ¡Vamos! Oé, oé, ¡No sé cómo luchar con esta asquerosidad, papu! ¡Ayúdate, ayúdate! Sí, uy, uy, uy, uy, ¡Uy, corre! ¡Corre, corre! corre corre! Se, correde, ¡Corre, ¡Corre! ¡Ey, espérate, espérate! ¡Que un cree! Amigo, a, a, aguantan demasiado, regrésate si no, espérate, espérate. A ver, chicos, tenemos que continuar con otro camino. Sube, sube, sube. Te han plegado no. oh, un cofre. Ya, amigo, ya, ya, ya, ya, ya, ya le han cofre. Mira, acá uh, play, chíqualo, chíqualo. Uh, a ver, espérate que puse una madera aquí. ¡Ay, Hola. será baboso! Ahí ¡Mira, chicos! Hay un montón Hola. de galletas, de todo. ¡Ay, Oye, pero nos han no, abuso, ¿no? Es que, tío, ¡Llevan todo! ¡No, Ay, papu. amigo! ¡Me dejaron sin nada! ¡Yo toma, no tengo! ¡Uh, oh, vale! ¡Gracias, gracias! ¡Toma, toma, toma! ¡Hamburguesitas Bueno, hamburguesita, Hamburguesas paste, espaciales! Joven. ¡Oh, qué rico, papu! ¡Hamburguesas espaciales, loco! ¡Qué delicia, qué delicia! Ya ah. entiendo, loco, nuestra misión era salvar a los alienígenas de las arañas. ¡Yo lo salvo! ¡Ten cuidado! ¡Hamburguesas te te te te te espaciales! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Uh, ¡Ya, ya, ya! Casa, ¡Bueno! Madre. ¿Quién dice que esos no eran los daños de las arañas? No hay pruebas, ¿verdad? <risa> ¡Oh! Hay que buscar, adiós. chicos, si de pronto no hay más cofres. Porque de pronto debe haber otro escondido, no sé. ¡Es ver. verdad! Es... Y me siguen todo lo que pueda. Cada esquina de este planeta ahora es nuestro. Es verdad. A ver, yo voy a buscar por afuera si de pronto debe haber algo, loco. A ver... Oh, ¡Mira! Aquí, hay uno, ¿Qué? aquí hay uno, aquí otro, ¿Hay algo. Aquí hay uno, sí, oh, sí, sí, sí, sí. Oh, oh. En las Mantos, orillas las hay gratis. cofres! ¡Mira, ¿Qué? mira ¡Ay, qué oh Hay manzanas, de oro y, y pastelitos. Ya tenemos de comidas oh. para sobrevivir, eh. <risa> bueno, pasteles de dulce procedencia, pero saben rico, eh. Que no sí, se sí. diga que no. Es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que ese planeta ya lo podemos dejar así, ya salvamos ah, a todos no. ¿Cómo va a ser solamente así? Bienvenidos, este peña tofi Bienvenidos ¡Oh, Chupos Ahí está, ahí eh, no, no se puede ah, Ahí ah, debo, debo agarrar eh, oh, fuerza, ¡Ahí está, loco! Uh, ¡Vamos! Ba uh, bandera uh, mexicana, sí. papu Vamos, Estamos vamos. en Nuevo Español, amigo <risa> Conquistando tierras Porque así se siente conquistar Ok, ya conquistamos ese planeta Ahora tenemos que conseguir eh, materiales para espadas Equiparnos, ¿no? Y yo creo oh, que ese nuevo planeta pe sería Pero, ese pero, pero, ¿sabes qué falta conquistar? ¿Qué? ¿Qué, qué falta conquistar, luego? Tu corazón, carnalito <risa> Ah, pero, pero si sí, Ese ya lo conquistó Betofi. ¿Cómo Ay, se han lo todo ¿Cómo? No, no, a lo ver, que todo lo conquisto Y vamos mentira. a ese planeta. No, mentira, a ver, bueno chicos Entonces tenemos que construir de nuevo para allá Y ten cuidado que veo un creeper ahí un creeper ¿Hay creepers en ese sí. planeta? ¡Ah, no! ¡Sumá que su creepers espaciales! <risa> vale, <risa> ¡Se atraen su tanque de oxígeno y todo! Sí, sí, es verdad, es verdad. Con mucho vale. cuidado, con cuidado, Capple. Entonces... oye, Capple, mira arriba! <risa> ¡Qué hay arriba! ¡Mira! Ah, esto, ah, ya ah, ¡Está ¡Ay, ah, no. loco, rápido. Rápido, loco, rápido. Rápido, rápido! ¡Trabaja, Esperancita! Oye, más respeto, eh. Uy, el lobo, el lava, el lava, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Tíralo, mira, mira, mira, mira ¡Cuidado! no hay armas! ¡La lava, la lava, la lava! ¡La lava! ¡Asqueroso! ¡Es se puede! ¡Se muere, se muere, wey! ¡Ay, ¡El otro! ¡Falta uno! ¡Dale, ok! ¡Dale a eso! ¡Ah! pégale listo, listo, listo, listo! ¡Acá hay un cofre! ¡Vámonos! ¡Armadura! ¡Armadura! Me llevo la espada y me llevo esto, esto, esto para mí. ¡Oigan, ladrones! Yo no hice nada pero ¡Ladrones! Ir... que se llevó la armadura chida? Eh, yo ¿Tano? me llevé gran parte, no sé quién se llevó el casco y, y las botas, no sé quién fue Bueno, y ahora soy Iron Man, carnalito, tú tranquilo Soy vale, tu guardaespaldas. personal Igual no se preocupe que aquí hay más diamantes, podemos picar Porque se están peleando si hay diamantes, pero... claro, ¡Es verdad! <risa> ¡Vamos! Modo vos, español tínero, tínero. ¡Oh, miren! Allá, allá veo otro cofre Yo estoy viendo un cofre, ¿Cómo? al fondo Mira, pero, pero ¿Cómo llegamos a él? Con bloques de diamante, mira. Construye, construye. Uno, Beto, dos, construye. uno, dos. Boy, vamos, boy, vamos, voy, voy, voy. Sin empujar, sin empujar. Vamos, dale, dale, dale. Con cuidado, Las vamos, cosas del cofre serán mías, carnalito. ¿Qué? ¿Qué hay? hay. ¿Eh? What? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Arcos. ¿Y, y que se, se llevaron todas las flechas. Amigos, adoraba. se están llevando todo, bola y puerca. Amigo, el dorado. Toma, toma, Capley, toma, no, toma, dame, toma, toma. Dame, dame. dame flecha, dame flecha. muchas Venga. gracias mucha gracias uh, no, Para pena. que lo dispares al corazón de tu carnalita. ¡Vamos! Francesa. ¡Dani! ¿Qué vamos Dani, a decir! La, ¡A lo tuyo! ¡A lo tuyo! ¡Tú no, han oh, ¡Bienvenido el anunizaje oaxaqueño! Ahora sí vale. podemos ir a las demás. Vale, no, no, no, no. vale, vale, ahoritica Tenemos que ir al planeta Del de nether, loco Y tenemos que conseguir ¿El más neve? cosas ¿Claro? ¡Uh! lo veo enfrente! ¡Es el de lava! Claro, está, está minado de lava Así que hay que tener mucho cuidado con eso Porque si, si nos caemos de lava, pues se ¿eh? Okay, Ok, ok, a construir Pero esta vez tiene que ser con otro material Porque si no, la madera se va a quemar, amigo Es verdad, ¿alguien trajo diamantes? Pero eh, eh, oh. tú eres el de diamantes ¿no? yo, yo, ah, yo, yo. A ver, no, a pero diamante que lo construye no cañón. Con piedra, con piedra no ¿Cómo van a construir con diamantes? Hay que ser humildes. Directo al invierno, perro, vamos a construir el mejor puente. ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado! ¡Flechazos, flechazos, flechazos! flechazos Cúbranme equipo! ¡Flechazos! Hay que darle con las flechas. ¡Cállate! ¡Ostras! ¡Otra! ¡No, no, no, no, no, no! cuidado, cuidado! mucho cuidado, chicos! uno se encarguen de construir mientras otros! eliminan los mobs! Vale, vale, vale, ok, ya eliminaron uno, pero hay otro ¡Seguimos subiendo! Cuidado, vale, dale, vale vale, vale, vale, perro. Vale, yo voy siguiendo, yo voy subiendo. Perrito espacial, vamos. claro que sí. Vamos siguiendo, vamos siguiendo. ¡No se vayan a caer! ¡Con mucho cuidado! ¡Aronizaje, uh. banda! ¡Suman! Vale, vale, vale, ya, ya, está! ¡Hola! ¡Hay otro, hay otro! Uh. Acá arriba hay otro. ¡Está Aquí? levando! ¡Vamos, vamos! ¡Dispara, dispara! ¡Toma! Vale, vale, Entonces, a ver, man. Man. Uh. Vale, ¡Me métase, ¡Me quemas! asco! A ver, bajemos, bajemos, bajemos porque si Con no... mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado, chicos. Ah, ya desapareció, ¿no? Ok, a ver qué hay por aquí debajo. ¡Oh, hay un cofre! A ver qué hay en este cofre. ¡Oh, su madre TNT! ¡Y, y ¡Oh, su madre se oh, está oh, cargando! Oh, ¡Ostras! A ver, ¿para qué, qué sirve la TNT? Eh, no sé, la TNT servirá para algo, no sé para qué. ¿Para qué va a servir la qué? ¡No! ¡No! ¡Corre! No, no, no, no! ¡Dani! ¡Corre! No, ¡Dani! No, Dani! No, no, ¡Está no, a punto de explotar! ¡Dani! ¿Qué le pasó? ¡Mataron a Dani! ¡Dani! ¿Qué haces, asesino? Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Betofi, eres un asesino asqueroso No, yo no soy ningún asesino Mira, ¿quién tiene la teniente en la mano? Es el yo no, ya. ya, pero, pero, loco Di Dinos algo para no hacerte daño Y dejarte vale. aquí morir Uno menos, más oxígenos eh, ¿Y tienes el tanque oxígeno del, del Dani? Sí, sí, y también tengo su bandera, mira a ver, a ver, pues conquista, conquista el mundo. Conquistamos aquí. Oye, hay otro cofre aquí enfrente, miren. A ver, a ver, dónde. Oh mío, es verdad, hay otro cofre. A ver, a ver, a ver. Mira lo que tiene, amigo. ¡Tiene TNT dos, uno! Dame. Dale, ve, conquístalo de una vez, loco. Conquista de una vez. La conquistación más épica que puede ser. No. What the ¿Qué haces? What? No. No, no, no, no, no, no. ¡Salgan del planeta! Ver, vamos, vamos, vámonos, vámonos. Uy, John, John, John, ten cuidado que me Corre, tiras a la lava. Vamos, vamos, pero coloca está la bandera Beto peligroso, amigo. Ay, ya, Ay, ya, bueno, no, no puedo, no puedo. No puedo, mira. Puedo no, ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mira! ¿Cómo no puedes? A ver, dámela a mí, yo la coloco. Ver, no uy, sabe clavar una bandera, amigo. Esto ya va a sí ser un gran honor. Esto va a ser un honor para mí. Voy conquistar esto por el nombre de Latan. ¡Ahí está, papu! ¡Vamos! ¡Y si la sabes poner! Sí, ¡Claro! Yo, yo la no. sé poner, papu yo no. Vale, chicos, como ya te hemos conquistado esos planetas, solamente nos queda El planeta del... Del, del infinito, Elen ¡Oh, Con eso ya, Yo creo que, que allá Yo creo que en ese planeta Debe haber el combustible que necesitamos Para volver a casa ¡Vamos, vamos! ¡El cohete está casi listo! ¡Tenemos Aquí comida, trabajes. materiales y armadura! Vamos, vamos, vamos. ¡Construye! Tenemos que continuar. Construyan, construyen, construyan. Dale, loco, a pocos bloques. ¿Ves que quedando sin bloques? pero creo que llegamos justos. Tenga mucho cuidado que acaba de aparecer vamos, vamos, una vamos. araña gigante. ¡Qué susto! ¡Una telaraña! Amigo, amigo, amigo, acompáñame. ¡Ah! Me pego, me pego, me pego. ¡Cuidado, cuidado! Tírate la araña. Desde ahí, desde aquí le podemos pegar, ¿no? No. Ay, me acaba de endear, loco. Me acaba de tirar una una de la araña. Dale con flechas. No dale, sé una manera de poder ganar es esta le, araña, le, araña. Dale, dale, dale. Venga, primero, primero. ¡Dale, cuidado! ¡Te coló, no te coló, te coló! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡A las la, chicos! A la ¿A miren dónde se fijaron. ¡Qué asco! Por? ¡No vuelvas a araña! ¡Va por mí, va por mí! ¡Ayuda! ¡Corre, corre! ¡Le disparo de si aquí! que bloque! No tengo tanto. ¡Dispárenle al monstruo! ¡Dispárale al monstruo! ¿Cómo vas a subir con la teniente? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo, mi panita? ¡No, no! ¡No, no, no, no! Ten cuidado, vale, dejemos la araña ahí. Digamos que. Activó la, voy la TNT, ten cuidado, Cuidado ¡Voy Ay, cuidado. ir chiquitas! ¡What the fuck? cuidado con la TNT, asquerosos. Vale, vamos Tiene a Tiene huevos a ver. De por, todo la TNT? La TNT? por todo el planeta. Oh, ¡Mira, chicos. mira, acá hay! ¡Te más! Ay, ten, cuidado, ¡Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! ¡Dale! ¡Mira oh, la armadura que tengo! ¡Más es ¡Está buenísima! ¡Déjame armadura! Oh, ¡Déjame oh, a mí! Loco. A ver, a ver. Tú ya tienes armadura tú te casas abajo, loco. A ver, acá hay otro cofre. Aquí están las pilas Estoy los matando pilas. los huevos de las arañas Corre, corre, corre corre, Por favor, que alguien lleve pilas lleve, Lleven cada uno pilas, loco ah, vale, vale. Todas Llevo que pueda. vale, vale, ya, ya Salgamos de aquí, salgamos de aquí, papus Vámonos, vámonos Nos fuimos, ok Ahora sí, ¡Rápido! ahora sí Ahora sí vamos, a... ¡Vamos, vamos Papus, ten cuidado con la TNT, asqueroso Adiós, araña ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, Hay que extinguir las arañas, vale. Bueno, es verdad, teníamos que extinguirla. A ver, ahora sí, vamos a meterle baterías, baterías. Que consuma, que consuma batería esto. Dale, dale, pule, pule, pule, pule. A si ver, está a, ver. a ver. Está a buen ver. estado, mi pana. Está, ¿Está todo ah, correcto. Está bien. Adiós, ¿Qué papu. Adiós, papu. Se ¿qué me, me, me, me, me, me quedan, me quedan me aquí. Me me ¡No Adiós, papu se van a quedar aquí papu no eh, de, sal del cohete! no oh, no lo es, vi, no no no no no no no no no